Solo flow, Diego, yeah Solo flow, Diego, yeah. yeah. yeah. yeah. oh, Solo flow, go come oh, como? Cada vez que suena el flow, Diego Te das de cuenta como la yo la como, No, se dice eh. código, no suena cómico a mi love in the coco, coco, coco, coco Como la palabra, la clave Cada vez que viene tirando palabreo, ve que luego otra vez Cada vez que voy saltando flow y con de puta te das cuenta Se disfruta y toda la gente lo sabe Estoy con el mao Tengo un flow que suena like bounce, bounce, ey Nunca lo puede frenar mi negro, yo te quiero escuchar, hey. Chill. Las manos en el aire si vinieron a ver free hey, y llegamos con Coco, te vuelvo llego loco oh. Cuando llego siempre provocando otro terremoto Y saquen bien la foto, que llegaron los locos Ahí loco y de Coco, hermanos corioto, Ahorita llega con rap, espectacular, no va a jugar Llega el Che con el pinche Guerrero Jaguar Y ese es el lo que se va a sacar del espacio sideral Reunión familiar. Oh. familiar lo hacemos muy contento cada vez que luego yo lo invento Pues te das cuenta que tengo comportamiento cuando voy impartiendo los uh. de conocimiento con los que luego que te das cuenta estoy atento porque voy trabajando con las rutas que del doble tempo quiero ver a todas las que te he escuchado los raperos porque estoy como que es el mejor de todos los tiempos eh. de todos los tiempos y el del doble tempo haciendo la rima siempre vamos siempre haciendo todo el monumento así que ahorita ya está ya se vuelve la gente loca como si Cody se tirara una batalla Porque voy tirando técnicas con flow que te la pone te das cuenta que no frena como entrena cuando juega con la rima que es más buena que le sale por la velas. Los raperos ya lo saben que se altera, que se eleva cuando clavan la palabra de que que no frena. Yeah. Todo el compás entero, con un rap muy bueno, cada vez que suena, la gente me dice que es muy plazo entero. Estoy soltando los flow a pleno, con mi negro, el mao tengo los rap para toda la gente que sabe que la calidad hey, yo soy un. Vecino. El hip hop me ha dado familia por todo el pueblo latino Y hoy puedo decir que también Monterrey es mi vecino Y gracias al freestyle tengo un hermano argentino